El día de hoy, a horas de la mañana, funcionarios de Carabineros, eh, con instrucción de la fiscalía, procedieron a la detención de un individuo eh, mayor de edad, el cual fue individualizado e identificado como el autor de un homicidio eh, ocurrido en la localidad de Curanipe, sector Trespeña, en eh, donde mediante varias puñaladas procedió a dar muerte a otro sujeto joven siendo detenido mientras huía de la localidad, específicamente en la comuna de Cauquenes, por un control policial. Esto todo con instrucción de la Fiscalía, eh, junto con Carabinero. Eh, se está efectuando el trabajo del sitio del suceso y en horas de la tarde se realizará eh, la autopsia quien dará luces de cómo se produjo este homicidio. Eh, se espera el control de detención para el día de mañana en la comuna de Chango. <risa>